Voy a hablar de cómo um, hemos desarrollado si estas, estas short, herramientas. No, si no tenemos tiempo, tiempo de también de vamos de a poner de un vídeo breve. Un debriefing de es de algo que ocurre de después de un de incidente estrategias, ay, ay, de difícil. Trabajamos con personas con... Ay,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 We into this. Um,